presentando con Mario, ¡Woohoo! Con Sonic, sí. Oswald, el doctor. Ah, espera, me equivoqué, el doctor. El doctor Ivor Rocknik, y nuestro representante de hoy. Luego Batman, o si que. Estas son las noticias del canal. sección de las noticias y bueno vamos a empezar con la serie de los peluches o sea super peluches esta serie pues está medio incompleta no o sea bueno, no o saca el primer capítulo 2 y luego 3 y hay un vídeo no listado en el capítulo 10 o sea qué pasa con esta serie y bueno, pues, tenemos pensado, o sea, en el primer capítulo Y obvio, pues, los que faltan, pero... Pero no solo va a ser nada más eso No, sino también tenemos nuevos pósters, Ahí están, ¿no? Claro, sí Y bueno Y para llevar re estas estrellas, invitadas, vamos a traer a Mario ¡Cómo de que no! Traer a los brazos a Mario ¡Gracias! Bueno, siempre estoy pero pero gracias de todas formas. Bueno, solo quiero decir es que ya tenemos un, una nueva serie de shorts. Sí, ahora sí más definidos. Y sí, también va a haber una nueva serie de Mario. Y más una serie de gameplays. Pues claro que sí. Y también estamos aquí con la sección de noticias. Ya tenemos que poner nuevas cintos. Y vamos a cambiar el perfil del canal con esa imagen Ya no será el simple ¿vale? Así que sí, estamos obligados a cambiarla la intro. Pero bueno, esto no importa ahora Y bueno... Pues... Vamos a ir con Sonic, claro que sí ¡Ah! ¡Sonic, ¿qué le hizo? Bueno, ¿en cuanto a Sonic? Sí, ya sé Nueva serie Enfocada a Julia, Tails bueno, si es que tengo a Tails. Y bueno, pues creo que podríamos hacer varias cosas. Y más, regresar el Finding Funky. Claro que sí. Uh, no son? Nuevos unboxings. Sí. Oh. Uh, no estaba planeado en el guión. ¿Qué? Espera, ¿cómo que no estaba planeado? Uh, tendré que pensar en algo. También tengo planeado hacer una serie con Oswald. Espero que eso no esté estamos... mal. Necesitamos decir algo menos obvio. Lo decía el guión. ¿Qué? Sí, por eso vamos a traer al invitado a Oswald. Solo eran nomás para. Oswald era nada más para hacer unas represiones de Frenes. Claro. Sí, gracias. Gracias. Bueno, me había puesto, puesto de sirviente, pero. Bueno, estoy acá. Uy, tendré que quitar otra vez la intro. Ah. Claro. Sí. Es ser de los protagonistas. Protagonizado por Oswald. Ay, di algo menos obvio, mi Ah, sí, eso lo intento. Ay, no. Bueno, pero. Pues, ¿qué caso es que. Vamos a dar la sinopsis. O sea, que. Hemos estado aquí. Lo Sí. ¿Sí? Por si pues estábamos. Yo estaba jugando bien chido la Nintendo Switch de allá y. Y de los lados. Vine a un cambiado por un portal y. ¿Pero qué? Y básicamente, Andrea. Y... Y ahí estaba Oswald pues, que me pidió ayuda, y no sé y ahí empieza todo. Oye, he cerrado la trama para los de Super Peluches. Ay, no. Otra vez el guión. Esto no va a resultar nada bien. Con de esto, un poco de acá. Sí. No tienes que escribir todo el guión. Solo hay que decir cosas improvisadas. Lo importante entre nosotros es que... Va a cambiar el nombre de Super Peluches a Multiverse. Te veo en la trama de todo esto. Y Sí, eso fue un cambio muy decisivo porque, porque Super Peluche es demasiado genérico. Por favor. Ay, bueno. Esto sería las noticias de hoy. Yo he grabado y todo. ¡Ya! Yeah. Ah. Solo quiero terminar una vez con esto. Quería ah. decir, es que va a cambiar un poco el formato. Sí, va a estar medio de los gameplays y todo, pero... Ahora va a estar un poco más diferente. Ahora ya no sé... Ah, sí, sí, sí, gameplay, No, ahora sí ya tendrá mejores cosas. O sea, pensamos hacer... Tip, algunas cosas, tipo reseñas. Oh, también tipo opiniones. No sé, cosas así. Y bueno, ahora sí, de verdad, ya acabo esta sección. de un like y suscríbanse. Aunque lo dudo, después de este menudo desastre. Ah, esta vez no voy a hacer el final. Ya, adiós. Te falta mencionar una cosa. ¿Aún más? Ay, bueno, ¿qué es esta vez? Dos cosas. Bien, ya por concluir. Y un bonus: De mi propia serie. Sí. la serie. Aquí hay posters. Y, ¿sabes? Yo fui traer un trailer. Aquí estará la fecha. Y como dijo Mario, falta otra cosa oh, Tiene que ver con Sony Sí, más series. No, no, no, no, perdón Mira, con San? ¿Qué? Estoy hablando De la serie de Crash Bandico La verdad es que ya se es está en producción La serie tipo de Battle Si sí, aún no tenemos el título Pero bueno Estas serían las noticias de hoy In that moment, I knew that I'm here for the greater good So everybody prepare for the sunny pool. Look out for the hedgehog, man